Latam. ¿Eh? So. Y ustedes no se salvan. África. ¿Qué? So. Latam. ¿Eh? So. Y ustedes no se salvan. África. ¿Qué? So. Europa Asia y Oceanía, únanse a mí. Ahora voy por ti Rusia. Te declaró la guerra Puerto Rico. Adiós Rusia. Adiós a ti. Adiós Puerto Rico. Guatemala. buena. Paraguay, Egoimar. Se dio. Gracias. Estados Unidos, devuélveme mi antiguo territorio. Nunca México. No era pregunta. Espero que sea un día tranquilo. Qué bien se siente ser independiente. Bueno toma territorio Texas. Gracias Estados Unidos. También tu Rusia. También tu Canadá. Únete a mi Texas. Okay, ok México. Voy a ayudar. Voy a ayudar. Últimas palabras. Ayudar. Ya valieron. Se dice aguacate. Se le dice palta. ¿Qué bien se siente ser el imperio mexicano? México, me independice de ti, no hay problema. No, y más bien te doy la bienvenida. Creo que no me siento muy bien. Chale, no duró mucho. Si un soy independiente. Exas vuelve a mí por favor. No puso pared. Adiós imperio mexicano. ¿Qué es eso que se escucha en el sur? Uruguay no existe. Paraguay no existe. Uruguay no existe. Paraguay no existe. Pues ahora son Argentina. Qué lindas playas tiene América, me las quedaré, porque no, me encanta la idea. Que lindas playas tiene América, me las quedaré, porque no, me encanta la idea. Vamos a invadir Groenlandia, derrotaré a Europa, Asia, África, Oceania y después invadir a Groenlandia. ¿Qué haces?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 Pues no lo creo. Hola Israel y Sonora, agarren mi territorio. Gracias México. Estados Unidos me puedes devolver Texas? ¿Cuántas veces te tengo que decir no? Entonces si no es a las buenas son a las malas. ¿México me puedes dar Alaska? Sí, Canadá. ¿Ya te rendiste? ¿Acaso olvidaste... cómo te sentiste aquel día? ¡Levántate! ¡Y hazlos pagar! Es hora de expandirme más. Si Guatemala puede yo también. Ya saben que toca. Es hora que vuelva la confederación Perú-Boliviana. Es hora de hacer la dinastía Queen. No. No, no, no, yo soy Colea. No, no, no, yo soy Corea. No dejes dormir. Ya callaos de una vez. Estados Unidos devuelve Alaska. En tus sueños. Ecuador día. Arroz. ¿Pon? Pollo. ¿Comes? Tú. Chile. Será inicio el mundo, tomaremos territorio.